Ángel de Brito destrozó a Luis Delia y Diego Brancatelli por un tuit prácticamente idéntico que publicaron. Se viven tiempos muy complejos en Argentina y la suba del dólar ha generado una verdadera conmoción en todos los medios nacionales, haciendo que famosos y desconocidos salieran a dar su opinión. Por supuesto. Hay personas que fueron más directas que otras y mientras determinadas figuras prefirieron mantenerse al margen del conflicto, diciendo de manera sutil que se sentían dolidas por la situación que atraviesa el país otras fueron mucho más directas. De hecho, celebridades de primer nivel no tuvieron problemas en ser muy duros tanto con Macri como con su gabinete, y esto incluyó a Naya Oada. Sobrina política del presidente, quien le dedicó palabras realmente terribles en su cuenta de Twitter. En este caso, sin embargo, el cruce se dio entre Ángel de Prito, Luis Delia y Diego Brancatelli, panelista de Santiago del Moro. Luis Delia. Me cuenta un gerente de un banco privado que mañana no van a tener dólares para vender y retirar, aquellos que deseen retirar de sus cuentas. Está preocupado por la situación y por cómo contener a los clientes que irán mañana a la ventanilla. Diego Brancatelli. Me cuenta una conocida que tiene un cargo importante en un banco privado que mañana no van a tener dólares para vender ni retirar, aquellos que deseen retirar de sus cuentas. Está preocupada por la situación y por cómo contener a los clientes que irán mañana. No es opinión sino información. Ángel Debrito, casualidades. El tío del amigo de la prima de un vencido me contó.